stringy hola un aplauso para ti cómo estás muy bienvenido cómo has estado alex bienvenido amigo gracias gracias por estar por acá así que bueno pues te, te recibí con un aplauso también Boricuas, bienvenida amiga. Laura, hola, bienvenida amiga. Pescando, hola, muy bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo han estado amigos? ¿Qué han hecho de bonito este día? Rosalba, hola, muy bienvenida. Ilsi, bienvenida. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho de bonito este día domingo? Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. ¡Oh, qué bueno, amigo Alex! ¡Qué bueno! Y eso, pues, bueno, se merece se merece allí, pues, un, un brindis. Aquí con mis padres, dice, qué bueno, qué bueno. Y hermanos, qué bueno, no hay nada bonito, no hay nada más bonito que pasar con la familia. Tienes toda la razón, amiga Ilsi. Qué bueno, amiga Laura, qué bueno. Y eso, pues, me da mucho gusto que estés muy bien. Cristian, hola, bienvenido, amigo. Feliz domingo. Mini Chip, hola, muy bienvenida. ¿Cómo has estado, amiga? Me da mucho gusto verte por acá y tenerte por acá. Así es, amigos, y bueno, pues se les agradece muchísimo. Gracias. Saluditos a las 10 personas que están en línea. Muy bienvenidos todos. Se les agradece y se les aprecia mucho. Ya saben, pues que bueno, pues que el día domingo buscamos siempre amigos. Lidia, hola, bienvenida, amiga, ¿cómo has estado? Por acá, mi amiga, muy bien. Este, solo que con un poco de frío, pero todo bien, amiga. Eso es normal. Ya el frío ya no lo sorprende ya no los este. Ya no los sorprende ya esta fecha. <ríe> Por acá, mi amiga Mini Chill, muy bien. Muchas gracias. Por acá, pues bueno, este. Este. Pasando otro dominguito más. Y bueno, pues de eso se trata siempre, pues, sentirlos. De vivir siempre el día a día, pues contentos, felices. Oh, muchas gracias, amiga Lidia. Muchas gracias. Y sí, pues, este. Esos likes ayudan mucho también. Así es, amigos. Muchas gracias por esas manitas que me van dejando. Se sí, les agradece muchísimo. Saben que esas manitas son las manitas amigas. Rancherito, hola. Bienvenido. ¿Cómo has estado, amigo? muy bienvenido y bueno pues todo que tengan pues bueno que hayan tenido pues un día estupendo un día domingo pues muy contentos muy felices y bueno pues y eso es lo bonito lo bonito es lo bonito porque bueno pues cada día pues es un día de reto siempre pues cada día siempre aprendemos algo nuevo también de igual manera eh, bien pueden ser cosas bonitas o pueden ser cosas feas pero lo que sí pues que siempre pues este siempre tenemos que estar preparados para algo siempre a lo que venga en el día porque uno nunca sabe siempre pues recibe uno a veces pues buenas notas a, buena, pues, a veces pues este, malas noticias a veces buenas noticias pero sí pues uno siempre pues se, siempre tiene que vivir el día a día y siempre pues cada día aprendemos, vamos aprendiendo algo nuevo. En este mundo pues siempre pues es como un libro. Siempre pues de darle, de ir, de ir fogeando cada día que pasa. Pues bueno, es una página del libro. Trabajando, dice nuestro amigo Rancherito. Oh, qué bueno. Y haciendo, haciendo plata, amigo. Eso, de eso, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, hay que hacer plata durante se puede. Y cuando no se puede, pues bueno, hay que descansar. Y dichoso, pues también cuando hay un trabajo. A veces nos quejamos, nos quejamos que decimos a veces, ah, que mucho trabajo, que hay mucho trabajo. Y sí, pues sí, amiga Lidia, es un libro. Cada día que pasa, pues es una página que, que, que pasamos. Y siempre pues bueno, es muy bonito este vivir siempre el día a día. Yo pues bueno, este en mi persona, pues yo casi yo pues bueno, no parezco de aburrimiento, yo siempre pues bueno, paso mis días, vivo mis días pues sonriente. Liz, hola amiga Luna Vlogs dice Tito muchas felicidades dice por su cumpleaños, que cumpla muchos. Muchas gracias, amiga Liz. Muchísimas gracias por sus buenos deseos así es amigos y sí pues bueno este cada día pues bueno es es un reto a la vida de siempre pues de vivir y pasar siempre lo más lo más contento lo más feliz que se puede a veces pues bueno nos quejamos nos quejamos a veces por una gripe que nos llega pero bueno este ya vemos ya vemos, pues, de que a veces, pues, bueno, eso, eso, pues, es más que todo pasajero. Carla Cerrato, bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Muy bienvenida. Ahí saluden a nuestra amiga Carla, quien no está con ella, pues, salúdenla, pasen con ella, no tengan pena. Porque, bueno, siempre porque siempre fue bueno cada siempre fue pues, bueno este siempre tenemos el deseo de, con, de conocer más amiguitos así ah, es amigo así que bueno pues que se están saludando por ahí eso es lo bonito rayito hola muy bienvenida cómo ha estado amiga feliz domingo bendiciones para ti también amiga carla ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué ha hecho de bonito este día? Así es amigos y qué bueno. Nuestra amiga Lidia los está viendo por ahí. Y qué bueno amiga, muchas gracias. Bueno, vamos, vamos a ver si compartimos el directo por otro lado también. A ver qué pasa, a ver si podemos atraer más, más amigos también. Vamos a ver qué pasa. Así que no se me desesperen por un momento si no los leo. Pero bueno, vamos, vamos a compartir a ver qué pasa. Si podemos atraer más, más amigos de otro lado. Entre más amigos vienen, pues bueno, mucho mejor. Así es que bueno, mientras tanto no se me desesperen, gracias por esas manitas que me van dejando. Se les agradece muchísimo. Silvia, hola amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente, se le agradece mucho. Reina, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Yo, mi amiga, yo por acá muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás, amiga? René, hola, bienvenido amigo. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por estar por acá presente. Muchas gracias Silvia por esa manita. Se le agradece mucho. Saludos amigo René. Muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece mucho. ¿Cómo ha estado su día mi amigo? Oh, igualmente yo de ti amiga reina. Muchas gracias por estar por acá. Un abrazo fuerte para ti y para todos todos los presentes que están acá en este directo muchas gracias ya saben pues de que bueno pues que son muy especiales para mí que sin ustedes pues bueno esta plataforma esta este canal pues bueno no fuera nada amigos ya ustedes lo saben muy bien que bueno pues así es como como decimos que con que con la gente se hace la guerra como decimos <ríe> Y está el otro dicho también que dice que, no, que, que una, sola, una sola golondrina no forma invierno ni tampoco verano. Así es que siempre pues, se necesita, se necesita de, de todas las golondrinas para hacer para hacer el cambio. Panchito, ¿cómo estás, amigo? Muy bienvenido. Feliz domingo, amigo. Para el presidente, Ay, chistosa Rayito. Adriana dice: Hola, buenas noches. Buenas noches, amiga Adriana. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente, se le agradece mucho. Ahí, quienes no está con Rayito, salúdenla, amigo. Pasen con ella, salúdenla. Y bueno, ya saben, pues que siempre pues, se trata de ser amigos. Acá, pues bueno, como les he comentado siempre, el sol sale para todos. Y bueno, pues ahí saluda a nuestra amiga Carla. Carla Serrano. Y bueno, pues de eso se trata, amigos Salvador en Movimiento, hola, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amiga. Y bueno, pues muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece mucho. Y bueno, disculpe que bueno que el último directo que tuvo no pude estar presente por ahí acompañándola así es que estaba castigado por culpa de mi trabajo mire. el trabajo es el culpable pero bueno pues ahí estaremos a la próxima vez ojalá esa campana me entiendes? los esa campana pues los avise esme hola muy bienvenida amiga cómo ha estado elizabeth molina hola cómo ha estado paisanita muy bienvenida, me da mucho gusto tenerla por acá en este directo. Vamos, dice los que no estén, dice conmítito tito y se pasen con él. Faltan 10 para los 2000, dice. Sí, amiga, sí, muchas gracias. Sí, eh, bueno, ya me faltan, me faltan poquito. Bueno, este, los había completado, pero de allí, pues bueno, se fueron. Se fueron y bueno, quedaron, quedó este, quedó el vacío. Ahí es como cuando. Cuando a uno se le caen los dientes de enfrente y queda <ríe> Queda sin dientes, así que así me quedó el portillo ahí. <ríe> ah, sí, es que me faltaron los dientes ahí, mírame. David TV, hola mi amiga Luna, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente. Feliz domingo, amiga. Y sí, pues bueno, este, así que quedé allí. Quedé sin dientes. Muchas gracias por estar por acá presente, amigos. Se les agradece muchísimo. Pero ya van, dice, a venir, dice, otra vez. Sí, amiga, de eso sí, de eso yo lo tengo muy seguro. Y ya saben, pues, de que, bueno, este... Los que, bueno, quieren estar con uno, pues, bueno, son bienvenidos. Y, y muy bien recibidos, más que todo. Y ya saben, pues, siempre, pues, uno no puede, no puede tener ni tampoco decirle, mira, quédate a la fuerza, que aquí, pues bueno, aquí tenés que estar, que aquí, aquí te conviene estar, <ríe> dice Rancherito Corazón, dice, pues, un, un ramo de flores para tu casita, dice, qué bueno, qué bueno, Charlie, bienvenido, amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar por acá presente, se le agradece muchísimo, sé que tú eres un amigo fiel, y bueno, pues quien no está con nuestro amigo Charlie Blocks, pase con él. Salúdenlo, amigos. Así es, amiga Carla. Así es. Siempre, pues, bueno, uno necesita de sus amigos fieles. Muchas gracias, amigo Panchito. Muchísimas gracias por su donación. Se le agradece mucho. Esme, dice, Liz Luna, bueno, mi chula, dice, así es, amigos, y bueno, pues ayer repartiéndose esos besos, repartiéndose esos besos, que bueno, pues esos besos para este frío, pues bueno, no caen nada mal, <risa> no caen nada mal, dice, bien, amigo, dice, ya casi se me duermo, dice, ya que me despierto, dice, a ah, las tres, madre. wow, amigo, sí, tú... Tú te tienes que levantar bien temprano. Sí, bueno, pues toca, toca mañanear. Y bueno, pues adentrarle el jale. Bueno, pues mi amigo, que tengas una feliz noche y un muy lindo amanecer. Muchas gracias por haber estado por acá. Se te agradece mucho. Besos, dice la Cachichurris. Así <risa> ah, es, amiga Elizabeth, mi paisanita. Socorro, hola, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amiga. Y bueno, pues ahí saluden a Socorro. Quienes no están con ella, salúdenla. Ahí a nuestra amiga, da, a nuestro amigo David TV. Quienes no están con él, salúdenlo. Ahí a nuestro amigo Panchito. Quienes no están con él, salúdenlo. Pasen, amigos. Y bueno, pues ya saben. Que el sol sale para todos acá, amigos Así que bueno, pues no tengan ni confianza en que acá pues bueno este siempre pues por eso pues son los directos para siempre pues para interactuar y también pues para siempre pues para hacer preguntas y también pues este siempre pues muchas gracias amiga rayito muchísimas gracias se le agradece muchísimo gracias por su donación <ríe> para el presidente <ríe> muchísimas gracias amiga Eduardo dice nuestra amiga Liz Luna Sergio hola mi amigo muy bienvenido cómo ha estado muchas gracias por estar por acá presente y disculpa que bueno pues que, que a veces no puedo estar en tu directo amigo pero sí siempre pues sabes que cuando puedo pues paso por ti dejándote un comentario y eso pues pasa pues cuando yo no puedo estar en sus directos pues bueno paso allí siempre dejándoles un comentario yo ya estoy dice con Panchito dice pero tenía como tenía desactivada la campanita dice ya activé dice nuevamente qué bueno qué bueno y sí pues amigo de eso se trata siempre Night hola bienvenida amiga cómo ha estado feliz domingo muy bienvenida Juan Production bienvenido amigo gracias por estar por acá Dice, guau mentito momentito, dice, como que supieran, dice, que usted tiene un, un corazón muy grande, dice, y usted sabe, dice, por lo que digo, dice, como, como te, como de igual, dice, es Panchito, dice, así es, amiga, y sí, pues, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, pues, se les agradece muchísimo a todos, y sí, pues, bueno, ya saben, pues, de que cuando, siempre, pues, sí, eso es cierto, saben que cuando uno, pues, da, así recibe, y sí, pues, este, y eso, pues, bueno, son bendiciones también. Porque yo, pues, bueno, cuando se trata, pues, de ayudar a nuestras personas que, bueno, que están necesitadas. Ahí estoy. Y, bueno, pues, si me, me satisface y me siento, pues, muy orgulloso. Muy orgulloso de poder ayudar a quienes lo necesitan. Hola a todos en el chat. Dice nuestra amiga Socorro. Así es, amiga. Y, bueno, pues, saluden ahí a nuestra amiga eh, Lizzie Gonzo, hola mi amiga, ¿cómo ha estado? Muy bienvenida. Oh, no, ahorita mi amiga, ahorita. Ok, por ahí la tiene amiga Oneida. Ah, sí es amigo, así que bueno. Ahí saluden a nuestra amiga Lizzie Gonzo, quien no está con ella, salúdenla. Y bueno, pues, de eso se trata siempre, pues, de hacer amiguitos. No, amiga. Ah, no me la quitaste. No, amiga, yo no, ya, Yo a nadie acá yo le he quitado su llave cuando siempre. Yo se la he dado. Nunca, nunca le he quitado la llave. Dice, vamos, contito. Dice, amigo, dice, le faltan muy poco. Dice, para su. Sí, así ah, es, amigo. y bueno, pues, quien, quien quiera venir conmigo, pues, es muy bienvenido. Es muy bienvenido, yo lo recibo pues con los brazos abiertos, ya ustedes lo saben. Dicen, pasen con Tito, dice, los que no estén, ya él casi llega a sus dos milagros, dice. Así es amigos, y bueno, pues son muy bienvenidos. Que ya no están pues en este canal suscrito Yo pues bueno, lo recibo con los brazos abiertos. Así es, Tito dice... Da más satisfacción, dice dar, que recibir. Así es, amiga, socorro. Muy cierto. Muy cierto. Esas son palabra, palabras muy sabias. Sabe que cuando uno da, pues bueno, uno siente una satisfacción en su corazón. Que uno, pues bueno, se siente muy feliz. Y bueno, y a la vez, pues bueno, se siente pues bendecido. Porque bueno, este, eh, por delante, pues bueno, vienen cosas mejores todavía ya falta poquito tito sí ya falta poquito y sí pues bueno ya había llegado pero de allí pues luego se fueron así ah, es amigo Sergio bueno esperemos que sí y las las aventuras hola mi amiga cómo estás muy bienvenida y saluden a nuestra amiga las aventuras quienes no están con ella pasen con ella laura yasmín hola muy bienvenida quienes no están con ella pasen con ella también así ah, si es allí quienes no están también con elizabeth molina pasen con ella también así ah, si es amiga elizabeth muy cierto es muy cierto da mucha satisfacción y bueno pues si a la vez tú te sientes te sientes pues bueno de tu corazón te sientes muy se te siente una docilidad y una humildad en tu corazón. Willy Alas, bienvenido amigo. ¿Cómo estás? Aquí me falta visitar. Dice, oh, ¿a quién me falta visitar? Dice, qué bueno, qué bueno amigos que se están allí visitando. Y sí, pues bueno, este y saludando. Y eso pues bueno, da mucha alegría. Qué bueno, para eso pues son los directos para interactuar. Olvis, bienvenida amiga. ¿Cómo está, capullito? Dice. <ríe> Honduras. Hola, mi amigo. Muy bienvenido. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amigo. Muchas gracias por estar por acá presente. Y bueno, a veces pues no he podido estar en sus directos también por culpa de mi trabajo. Últimamente pues bueno he estado he estado pues bueno súper ocupado y bueno pues pero sí pues bueno este pero durante cuando tengo tiempecitos pues ya saben que siempre estamos ahí activos y a veces pues cuando no puedo estar pues como, como muchos pues lo han visto a veces cuando no puedo estar en los directos pues bueno voy a este les dejo un comentario en cualquier video aunque no sea en el, en el directo que estuvieron haciendo pero sí pues bueno dejo un comentario por ahí Dice, así es, ser humilde dice, es primordial en todo ser humano. Así es, amiga Elizabeth. Sí, muy cierto. Esas palabras, pues bueno, son muy sabias. Y sí, pues bueno, este sabe esas palabras. Me las dijo, me las dijo un viejito a mí sobre eso así. Y sí, pues bueno, a mí pues siempre pues me ha gustado ser siempre a, así amigable y llevarme bien con los viejitos. ¿Sabe por qué? Porque siempre pues los viejitos siempre le han dado a uno pues una inspiración y siempre pues este con, un, con una amabilidad un cariño que sí pues ellos son muy bien amables y si sí, y sí pues los consejos que ellos dan los dan pues con mucha sabiduría si sí, amigo Tito dice ya casi llega dice a los dos mil si sí, amigo es bueno pues esta noche pues tenemos que llegar tenemos que llegar y bueno pues ojalá ojalá se nos conceda amanecemos con los dos case mañana lucy blog bienvenida amiga ¿Cómo ha estado dice yo mi mejor amigo, yo dice mi mejor amigo hice 78 años y me aconsejaba dice mucho Sí amiga es muy cierto sabe yo tuve yo en mi vida he tenido a, a, a cuatro amigos que ellos pues han pasado de 100 de 100 años ¡Ofe! ¡Hola! ¡Muy bienvenido! Dice, hola, bendiciones a todos, los invito, dice, a mi casita, dice, déjame saber, dice, para yo después pasar con la suya, dice, también soy fiel, dice, así ah, es, amigos, ahí saluda a nuestra amiga Mary Alabama blogs Y sí, pues, saben, esos viejitos, pues, bueno, es mi respeto, mi respeto para ellos. Me socializo, dice, más con las personas, dice, mayores, muy buenas personas, dice... Y consejan, dice, siempre para bien. Dice, sí, muy cierto. La chica es, hola, muy bienvenida, amiga. Gracias por estar por acá presente. Y sí, pues, bueno, ese, esos viejitos, ¿sabes? Me encantan los consejos de ellos. Y ponerse a platicar con ellos. Te cuentan unas historias. Uh, unas historias que, bueno, este, a la vez, pues, este, siente uno que se le achina el cuero, ¿me entiendes? Porque cuando uno, pues, no las ha pasado todavía, ¿me entiendes? Este uno pues se siente, se siente pues que le dan los calofríos y uno pues ahí escuchándole. Y bueno, y sí, pues este es muy bueno agarrar consejo de ellos. Dice, sí, tito dice, a mí también, dice, me gusta tener amigos viejitos, dice, bonitos, como ustedes dice, son bromas? <risa> Eh, como dice eh, usted no está viejito ¿sí? <ríe> ah, cómo no viene que ya de tanto desvelarme ya siento arrugas mírame. y aunque los años pues no los tengo todavía completos que se diga completo ya solo nada más ya tengo 50 <ríe> ah, y a veces uno, uno se enoja a veces porque le digan que uno está bien viejo ya y saben que lo, y saben pues de que los años son este, pura bendición Dice, a mí me encantaría, dice, tener mis abuelitos, dice, presente. Que Dios los tenga, dice, en su santa gloria. Ahora, porque ya no están, dice, conmigo. Pero los, los recordaré, dice, por siempre. Sí, mi amigo. Y sí, los viejitos, pues los abuelitos son una bendición. Una bendición, pues, que bueno, pues, gran, gracias a ellos, pues, bueno, la familia, pues, se multiplica. Por poquito tan familia que sea. Pero los abuelitos, pues, han hecho que bueno que esa familia, pues, con la sabiduría de ellos, pues y el trabajo de ellos, han hecho crecer toda una familia completa. Sabe que una familia puede ser tres o cuatro, pero al final, pues esa familia, uff, se va lejos y a la vez, pues uno ni, ni, ni conoce toda la familia. No dice, usted ya me dijo, dice, uf, ¿cómo dice Facebook cuántos años cumplió? Oh, de verdad. <risa> Oh, sí, sí, de eso sí. Y bueno, este, ya, pero bueno, ya, ya me siento viejito y era, pero bueno, es una bendición. Sí, hombre, tito dice, así es, amigo René. Y bueno, pues si todo, pues bueno, es una bendición. Yo, pues bueno, me siento muy alegre. Cuando me dice, hey, mira, tú ya pareces de tantos años. Sí, sí, ya los tengo, ya los tengo. Y si es posible, pues siempre, pues me gusta ponerme más de lo normal de los que ya tengo. Wiltis, hola Laura, dice, hoy oh, ya la había saludado amiga y sí, pues bueno, muchas gracias por estar acá. Se le agradece muchísimo. ¿A quién se ha sentido mal cuando le dicen, mira, tú pareces, pareces ya de tantos años y cuando tú en realidad no los tienes? Dice, no, Neida, no lo conozco, dice. Rancherito dice, Silvia Tutoriales, dice, te di regalito, amiga, dice, oh, qué bueno, qué bueno que se están allí saludando, oh, de verdad, <ríe> uh, a mí, a mí, pues, bueno, es que me diga, miren, tú pareces de tantos años, y sí, yo se los creo, saben por qué, porque, dice, estoy muy triste, dice, porque me han dado, dice, la noticia, que, que mi abuelito tiene cáncer, dice, y no durará un mes, dice, Oh, amiga, lo siento, lo siento mucho. Y bueno, pues hay que hacer oración por, por el abuelito de Silvia. Y bueno, pues este, ojalá primero Dios, pues bueno, tenga él una mejoría, amiga. Y bueno, este, ya también, pues Diosito sabe, sabe, pues este, cómo, cómo él tiene las cosas también. Puede, puede tener el, para él, pues bueno, este, algo mejor por allá preparadito, ya sabe. Elizabeth dice, Tito, usted quizás dice tiene 35. ¿Será que tengo más? ¿Será que tengo más? Puede hacer, fíjese. dice Por él, ore por él, dice, lleva a Dios, dice, los va a sanar. Sí, amiga, y bueno, pues eso, uh, a veces, pues, bueno, este uno, pues, y sí, pues, bueno, es muy triste, pues, ver al, cuando falta alguien en la familia, ya sabe, pues, de su abuelito, que bueno, que por ellos, pues, ellos son la raíz, la raíz de la, de la familia, es como decir, pues, que es la raíz del árbol, y, y bueno, pues, este, pero, eh, a veces, pues, ya son, ya es la ley de la vida. Es la ley de la vida, pero al, también, pues, se siente mucho, se siente muy triste uno, pero a la vez, este, dice, yo tengo 31 y ya mucha honra, dice. Qué bueno, mi amiga, y sí, pues, bueno, está bien jovencita. Para yo, pues, qué bueno, tengo 40, mire, está bien jovencita. Así es que, bueno, la llevo por 10. Y, y bueno, este, sabes, pues, bueno, este, a veces, pues, por algo pasan las cosas, amiga. A veces, pues, Dios tiene algo preparado mejor todavía para uno. Cuando uno, pues, bueno, este... Y sí, pues, uno acá en esta tierra, uno queda muy triste. Muy triste, desconsolado. Qué bueno que piensa que el mundo se le va a terminar. Pero, bueno, pues, Diosito sabe lo mejor. Él tiene algo preparado para uno. Dice, Tito, dice, tiene 39 a 41. Dice, vaya, ha habido, va, ah, ve. Y sí, pues, bueno, tiene buen tanteo. Ya ha habido, Will, dice. Yo tengo 35, dice. se oh, está joven, amiga Oneida. Mira, la llevo yo por 5 todavía. <risa> Así es, amigos. Y quien sea Judith Blogs, bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Guanakita, bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente. Dice, mi tito tiene 40 y, y, y yo 60. Dice. <risa> Y sí, pues bueno, este yo me alegro cuando me dice mira, tú tienes tantos. Porque sí, saben, saben una cosa. Que uno con lente, fíjese, como si luce, luce de, más, de más años que uno tiene. Dice, ya tienes 40, Tito. Dice, ya tengo 40, amiga. Muy bien, amigo. Dice, gracias a Dios. Qué bueno, buena quita Y me da mucho gusto. Es esa es alegría, mire. Sí, a amiga. ¿Cómo dice? Mi abuelita dice, le dio parálisis dice de la mitad dice de su de su cuerpo tito y eso es feo. Sí, mi amiga, sí, me me imagino que sí. Me imagino y sí, pues bueno, es muy triste. Es muy triste, pero bueno, Diosito sabe y tiene todo lo, y tiene algo mucho mejor preparado allá en el cielo, amiga. Eso eso pues en eso pues yo confío mucho. Amor por la cocina. Hola, mi amiga, ¿cómo ha estado? Muy bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenida. Muchas gracias. Dice, yo voy a cumplir 75. Dice, no hombre, está joven. Está joven y no se vaya a detener porque la alcanzo y le paso todavía. A 200 millas por hora le paso yo ahí. Si usted corre a, a 60 o a 70 y yo corro a 200, pues la dejo. Es muy bueno, dice, tener... Vicios, dice, al, ¿cómo dice? Es bueno, dice, no tener vicios al alcohólico, dice. Sí, de eso es muy cierto. Y sí, sabe que. Y sí, pues bueno, este es muy cierto, esa cosa, pues uno, pues lo. Su organismo, ¿me entiendes? Este? Uno, pues bueno, si uno va a durar, por lo menos, digamos, poniendo un ejemplo. Hey, Lizzy Blogs, hola, mi amiga, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hermosa, ¿cómo dice? Buenas noches, sí, bu buenas noches mi amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente, dice Mary, dice Silvia, dice tutoriales, hola amiga, dice Dios tiene la última palabra, y dice yo he visto y gente, dice ser dañada, dice cáncer y otras, dice enfermedades, primero Dios, Él lo sanará, dice hay que ir, hay que ir tener fe, dice así es amiga, muy cierto y sí pues bueno me da mucha este me da mucho gusto de que bueno pues que acá pues bueno podemos encontrar consejos y sí pues bueno alientos a uh, palabras pues alientales de que sí pues bueno este los hacen pues sentir bien ese es una amistad sincero y sí pues bueno so, eh, dice oh y oh, dice, ese es mi mal dice yo solo solo voy a paso de tanto tomar de agua <risa> Ah, por este tiempo, por este tiempo se pone vuelo uno porque el agua, pues, bueno, viene muy fría, si no toma agua caliente pues se fregó. Le <risa> dice, imposible dice cuando ambos se aman dice bella eche después dice de luchar mucho sea tal vez sea que no olviden ambos tienen destinos distintos. Así es amiga, muy cierto. Brenda, bienvenida amiga, muchas gracias por estar por acá presente, muchísimas gracias Brenda Thompson, muchas gracias, muy bienvenida, feliz domingo amiga. Y sí, pues bueno, como le comento, pues Diosito tiene algo mejor preparado. Siempre, pues bueno, este, sabe que cuando uno, pues bueno, siempre, pues ha hecho lo bueno. Diosito, pues tiene algo mucho mejor todavía para nosotros. El Corcel, hola, bienvenido. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por estar por acá presente. Mi vida en California. Saluditos, bienvenida, mi amiga. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. Feliz domingo. Así ah, es, amigo. Y sí, pues bueno, este... Así es que bueno, siempre pues uno hay que tener mucha fe, aunque a veces uno no vaya a la iglesia, ¿me entiendes?, pero sí pues uno siempre pues tiene que tener, tiene que tener la fe, de que sí pues, y como sabemos pues que Dios pues, todo lo sabe, y él pues sabe lo mejor de nosotros, aunque digan otros pues que mira que Julano pues es malo, que Julano pues no, hay, no le hace el bien a nadie, que Julano pues es como el azadón que solo para él, pero para afuera nada. Pero no los preocupemos por eso, amigos. Bueno, pues que él sabe lo mejor del corazón de nosotros. ¿Qué más con lo que él los conoce? Él los conoce mucho mejor todavía. Proyecto de Artesanato. Hola, muy bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Feliz domingo. Dice, yo no voy, dice... Yo no voy. Yo no voy a ninguna iglesia, pero creo infinitamente en Dios, dice. Así ah, es, amiga. Y sí, pues bueno, eso, eso, eso es lo importante. Dice, Tito me quedo dice, escuchando. Dice, voy a preparar cena. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero cena de esas, de esas hermosas manos. amor por la cocina. Así es que bueno, no me voy a mover de acá sentado esperando esa, esa, ese plato que va a, regre va a venir este. Que me va, me va a enviar hasta acá, donde yo estoy sentado. Me despido, dice buenas noches, un gusto en estar aquí. Voy a hacer, como A cenar, dice pan con café, qué rico, yo quiero un pancito. Sabe que yo soy adicto al café, al café con pan. Así es que bueno, solo que ya de esta noche, pues casi yo le ubico bastante a tomar café, porque bueno, no, y si no, no puedo dormir en la noche. Ya sabe tito, dice, le daré cena, y dice, qué rico, qué rico, yo quiero. Y bueno, ¿y qué va a preparar de cena para estar yo preparado y hacerme ya los, lamberme ya los bigotes? Para estar ya preparado y sentir ya ese sabor de ese rico guiso. Hágase la voluntad de Dios, dice, más correcta. Dice, así ah, es amiga Carla, así es, muy cierto. Temas y mucho más. Dice, hola, buenas tardes. Dice, saludos Tito. Dice, ¿cómo está, amigo? Por acá, mi amiga, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues acá, pues bueno, este, siempre pues bueno, viviendo el día a día y dándole, este, dándole vuelta a esta página nuevamente. Porque en esta vida, pues bueno, este es un libro. Y bueno, pues si cada día, pues tenemos que fogiar la página, seguir a la siguiente página hasta que el libro se nos termine usted cree amiga Judith, no amiga es, ya pues bueno ya me siento este, me siento viejito, dice me voy paisanito dice me encantó, dice entrar a su en vivo, dice ah chismear, dice un rato dice cuídese, bendiciones a usted y toda la, los del chat, dice bueno pues mi amiga mi amiga paisanita, muchísimas gracias por haber estado por acá, se le agradece muchísimo, que tenga una feliz noche y un muy lindo amanecer, los vemos pronto Así ah, es, amigo Dice Amorcito: Dice por el eso, dice el cuerpazo. Dice que tenemos: Dice por el pan, dice con café. <ríe> ah, de eso sí, mira. Carla Pérez: Hola, mi amiga, muy bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Isaúl: Hola, bienvenido. ¿Cómo está, amigo? Así ah, es amigos, y bueno pues ya sabe el pan con café le, hacha, le hace a uno pues, echar ese cuerpazo, mire. <ríe> Muchas gracias paisanita. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz noche y un muy lindo amanecer. Me dio risa nuestra amiga Carla. Y dice que bueno, que por eso tenemos ese, ese cuerpazo. <ríe> Proyecto dice Tito: Vais a, a mi sala. Dice así ah, es, amiga. Y bueno, pues después del directo, yo voy contigo, amiga. Yo voy y bueno, pues te saludaré. El pan dulce dice rico, dice verdad, Tito. Claro que si viera. Eh, yo, pues bueno, como para qué negarles y sería engañarlos si les digo, si les digo, no, no me gusta el pan dulce, soy adicto al pan dulce, eso sí, ¿por qué creen que yo tengo ese cuerpo espigado? <risa> ¿Por qué creen que tengo esa pancita? eh Por mucho pan dulce. Dice amigo, a ti tú dices, yo la verdad, dice, lo veo de, mis, de mi edad, dice, eh, dice, de los 30, dice, yo uso barba eh, y y se ve los años, dice, que tengo y también, dice, tengo canas, dice <risa> ah, pero las la, la canas bueno, este las canas dicen que salen de, de mucha experiencia amigo <risa> ah, por allá decía una viejita de que bueno, pues que las canas salían de ganas dice, ah, dice ay Tito dice, cómo es dice <risa> ah y sí, pues bueno, este. Y sí, pues bueno, el pan dulce, pues bueno, le da una buena figura a uno por la azúcar. Así es, Tito dice amigo y le da risa. Así es, amigos. Qué bueno, qué bueno. Y gracias, pues, por, por hacerme reír. Y bueno, pues de eso se les agradece muchísimo. Y Saben de qué bueno, pues que la risa es saludable. Y así es como uno, pues bueno, este se la pasa uno muy bien. Y siempre, pues, bueno, es de vivir al día a día. Siempre, pues, como les he comentado siempre. De sentirse uno feliz, muy agradecido de la vida. Y, bueno, pues. Y, bueno, este siempre, pues, hay ciertas cosas que a veces uno, pues, lo sentimos. Uno a veces se siente mal de que a veces, pues, porque uno no puede realizar sus sueños. Pero, bueno, este uno, pues, siempre, pues, tiene que ser perseverante. Siempre, pues, cuando uno, pues, se propone... Se propone pues uno pues siempre tiene que, que decir bueno si no lo logro hoy pues lo voy a alegrar mañana y si no lo logro mañana pues bueno viene otro día y saben pues que siempre pues hay un día que es mejor que, que, que hoy y siempre pues bueno hay que vivir el día a día porque siempre pues hay un día que es mejor que el día que estamos ahora. Dice se vale soñar dice sí, muy cierto muy cierto sabe pues, de que, bueno, sabe pues, de que los sueños a veces, pues, cuando uno los sueña despierto, esos sueños, pues, se hacen realidad. Y cuando un sueño, pues, tú lo sueñas, este, dormido, pues, bueno, es como una pesadilla. Saben, yo les tengo mucha fe a los sueños que se sueñan despierto Porque si yo ahora en día, digo, me quedo pensando, y bueno, digo, mira que tengo, tengo un deseo, un deseo de querer lograr cierta meta, y bueno, pues y digo yo, si me lo propongo, pues lo lograría. No, no va a ser fácil, porque si sí, en la vida pues nunca nada es fácil. Siempre uno pues tiene que proponerse una meta y un destino también donde llegar. Mi vida en California dice aquí sigo. Muchas gracias. Y sí, pues este y siempre pues ahí saluden a mi vida en California y también a temas y mucho más. Salúdenlos y bueno pues quienes no están con ellos Pasen con ellos amigos, no tengan miedo Pasen con ellos Y sí pues uno pues siempre tiene que ser perseverante Sabe que si, si Si tú dices Bueno este Voy a luchar por tal sueño Y bueno pues quiero Así es amigo Sergio, así es Hay que disfrutar El día a día y de eso pues ¿Sabes pues, quién vive y disfruta el día a día? Esa persona vive muy feliz. No importa, pues, aunque esa persona pues, se, sienta, se sienta mal de salud, pero si, si dice, mira, bueno, tengo deseo de vivir este día, pero si este día pues, lo disfrutas, lo disfrutas y, y te sientes. Lo primero es sentirte bien y amarte tú mismo. Dice bendiciones a todos, bye, dice chicos y chicas, Tito, gracias amigo, muchas gracias amiga Neida, muchísimas gracias por haber estado por acá, se le agradece y se le aprecia muchísimo, que tengas una feliz noche y un muy lindo amanecer, mmm, amiga, dice, y gracias por esa manita que me dejó, muchísimas gracias. Jennifer F5, hola, buenas noches, muy bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Salúdenme ahí a nuestra amiga Jeffer, Jennifer F5, quienes no están con ella, pasen con ella. <coughs> Pasen, salúdenla y bueno, llévenle flores. Y sí, pues bueno, este. Porque yo, yo saben, yo le tengo mucha fe a los sueños que, que. Bueno, siempre los sueños que yo he soñado así despierto. Esos sueños siempre se me han hecho de realidad. Y por eso, pues bueno, yo tengo mucha fe en los sueños que se sueñan despierto. Mary dice Jennifer, hola. Así ah, es, amigo, así que bueno que se están saludando por ahí. Porque bueno, siempre pues uno pues tiene que ser perseverante. Si tú pues bueno dices, bueno, este, siempre pues cuando tú te propongas una cosa... Este no, no pienses pues, de que bueno, pues que, que en dos días o tres días, pues ese sueño ya va a ser realidad. No, esto es, esto es, es un proceso, es un proceso. Y bueno, pues, porque bueno, uno se pone en una misión de todo un poco El Salvador. Buenas noches, muy bienvenido. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amigo Erika, bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Hola, saludos, dice para todos. Ahí saluden a nuestra amiga Erika. Erika Pomales. Quienes no están con ella, pasen con ella, amigos. Y también pasen ahí, también saluden a nuestra amiga. O a nuestro amigo de todo un poco, El Salvador. Quienes no están con ellos, pasen con ellos. Sí, amiga Temas, muy cierto. Así es. Duda Pink, bienvenida. Buenas noches, amiga. Dice, Erika dice, po pomale, hola amiga. Dice, oh, qué bueno que se están saludando por ahí. De todo un poco. Saludos. Y bueno, pues le deja ahí a un le deja ahí un mango a nuestra amiga de todo un poco. Qué bueno, qué bueno. Y sí, pues amigos, este. <coughs> No lo sintamos mal cuando a veces pues no se los hacen en realidad las cosas. A veces pues los sentimos este, desesperados. Desesperados. Y a veces pues queremos tirar la toalla. Porque decimos pues que bueno. Que, ¿Por qué son las cosas tan difíciles? Tan difíciles. Y bueno. Y sí saben. Siempre pues lo que. Siempre lo bueno. Siempre cuesta. Eso yo lo tengo muy comprobado. Siempre pues lo que lo bonito lo bueno siempre cuesta dice los sueños uno los hace y se realidad cuando uno se lo propone y se real se realizan así es amigo muy cierto muy cierto siempre pues tiene que uno pues siempre tiene que depender de uno mismo y bueno pues uno pues ponerlos en práctica a que ese sueño se haga realidad Dice Tito amigo, dice, me despido, bendiciones, ya te di mi dedito. Muchas gracias amiga y bueno, pues que tengas una feliz noche y un lindo amanecer amiga, los vemos pronto. Familia Keto, hola Tito, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Ahí salúdenme a nuestra amiga familia Keto. Quienes no están con ella, pasen con ella, salúdenla Miriam. En mi blog dice, hola, buenas noches, dice, ¿cómo andan? Salúdenme allí también a nuestra amiga Miriam. Ahí, pues, bueno, quienes no están con ella, pasen, salúdenla. Y, bueno, pues, si ya saben, háganla sentir en casa. llévenles ahí un vaso de agua. Y, bueno, pues, que se... Y, bueno, que se que estén ahí, pues, este... Satisfechos. Y, bueno, y eso, pues, es la alegría siempre a mí me da. Ahí saluden también a nuestra amiga Jennifer. Ahí a nuestra amiga Brenda. Uh, Armanda Cruz, hola, bienvenida amiga, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Eh, Laura, Laura Show. Bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. <coughs> dice Armanda Cruz: dice saludos desde New Jersey. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece muchísimo, amigo. Muchas gracias. Acá, pues, bueno, es muy bien recibido. Muchísimas gracias por estar acá. El corcel dice, Erika, hola. Qué bueno que se están saludando por ahí. Gracias, dice, aquí arreglando, dice, mi árbol. Pero escuchando, dice, muchas gracias. Y qué bueno, qué bueno. Sabe, pues, de que sí. Que ese arbolito, con ese arbolito, es que se siente la presencia de la Navidad. El Pablín, bienvenido amigo, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenido, se le agradece muchísimo amigo. Feliz domingo. Lucy, Vlog dice más, dice Lara, chao, dice contigo, dice, qué bueno, qué bueno que se están saludando por ahí. Corazón, dice, aquí estoy, dice, matochando, dice, Desde hace rato, dice, tito, no se preocupe, mi amigo, muy bienvenido, muchísimas gracias. Y sí, pues bueno, este, eso es entendido se ha entendido a veces pues uno pues a veces uno aunque no quiera saludar pero este pero cualquiera puede decir mira tú no quieres escribir no lo quieres saludar no quieres este interactuar con nosotros pero a veces uno está haciendo otras cosas este y eso pues se entiende mucho y dice ya saben las nuevas dice reglas de youtube dice y qué opinas de eso dice ah, bueno amigo este no, creo que sea todo, este, todo pues lo que muchos andan diciendo de eso, amigos. Mejor, pues bueno, este, lo más seguro es uno pues ponerse a leer lo que la, lo que la plataforma uno pues le está diciendo. Y sí, pues así uno, uno se da, uno se enfoca y, y bueno, pues, y como si se corrige uno mejor, fíjate. a veces pues los avanzamos en eso mismo. Pato, hola, bienvenido. Porque a veces, pues, bueno, este, Mayra, o oh, Maya, hola, Maya, familia, hola, bienvenida, amiga, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo. Porque, bueno, a veces, pues, porque yo le podría decir, pero bueno, este, a veces, pues, es mejor, es mejor, este, darse cuenta por uno mismo y todo eso, salir de, desengañarse por uno mismo, este, porque a veces uno, pues, a veces se pasa... Se pasa uno de la cuenta y exagera y, y más lo que uno, pues, aflige a los demás. Y los demás, pues, bueno, se, se, se afligen y se preocupan por, por, por lo mismo de eso. Y, y, bueno, pues, por eso a veces a mí no me gusta, pues, tocar temas así. Uh, porque, bueno, pues, uno, pues, aflige a los demás y, bueno, pues, a veces los demás están concentrados, enfocados y y cuando uno toca un tema así este a veces pues aflige aflige uno a los demás pero sí pues bueno este sabe de que cuando uno pues está haciendo su trabajo bien dice tito dice compa dice te están dice robando tu acto y sobroso <risa> sí que se lo lleven que se lo lleven, con tal que me dejen a mí aquí en casa, suficiente. <ríe> eh, si me llevan con todo mi carro, entonces sí me jodí. YouTube dice, las tendría, dice, que regar, dice, un día donde uno pueda, dice, romper las reglas, dice, a su antojo, dice, solo por diversión, dice. <ríe> Así es, amigo. Iván, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Silvia dice, hola, chiquis, dice, buenas noches. Así es, amigos. <coughs> Y sí, pues bueno, ustedes saben. si sí, cuando uno pues está haciendo las cosas bien, no tenemos que afligirlos, amigos. No se preocupen. No se preocupen. Y bueno, pues sabe de que... Porque yo he estado viendo pues muchos videos, muchas con, Este, sobre lo que dicen los demás y todo eso. No, amigos, a veces pues... Uh, en muchas ocasiones yo he visto pues que siempre pues están diciendo cosas de que no lo son. Ni en la plataforma lo ha dicho. Dice, mejor que lean, dice, todo porque todo es, dice, diferente. Porque yo tengo, dice, diferentes páginas, dice. Y lo que mandaron, dice, es diferente en cada página. Muy cierto, corazón. Muy cierto, es eh, muy cierto. Y eso es lo mismo que yo les digo de que, bueno, pues, si yo les digo lo que a mí me mandaron o lo que a mí me han dicho, pues, este, porque yo, pues, bueno, yo en mi persona, yo no me abaso lo que los demás dicen y todo eso. Yo me avaso siempre lo que yo leo en mi plataforma, lo que, lo que me informan. Este, porque lo que otro dice, amigo, bueno, unos dicen la verdad, otros te dicen mentira. Y en cambio, y cuando tú vas a un directo y te dicen, mira, Julano o oh, Julanos, esto y esto va a pasar, o esto y esto está, está por pasar, o está por venir. Uno pues, este y va a otro, a otro directo o a otro otro pues que está diciendo otro tema diferente este enví hola bienvenido amiga cómo está el bambino dice. <ríe> y y sí pues bueno este y ahí uno queda enchivolado, queda pero súper súper enchibolado Porque uno de los dos pues estuvo diciendo la verdad y el otro estaba diciendo la mentira, estaba diciendo todo lo contrario. Y al final pues uno dice, bueno, ¿cuál sería la verdad? ¿Cuál sería la mentira? Y ahí queda uno que su mente, mire, queda, está como cuando uno pues se golpea la cabeza y queda viendo lucitas. <ríe> Por eso pues es mejor, pues bueno, este, porque no para todos, pues bueno, este, viene vienen cosas así este que van a haber cambios sí pues bueno van a haber cambios no les digo que no pero pero sí pues bueno este para para lo que están haciendo las cosas malas pues bueno este serán las restricciones pero bueno y quien hace las cosas bien no no tienen que por qué preocuparse a mí la verdad dice es que es mejor dice dejarlo y solo para adultos dice para evitar dice problemas es que bueno este depende si tú este interactúas y tu canal, pues bueno, es para. este tú compartes con niños también. No hay problema. Dice Rosy dice gracias. Dice personas. Dice otras. Son troles, Y en múltiples ya me mando. Ok. Bueno, pues amigos. Y eso es eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Así que bueno, no tenemos por qué preocuparlos. dice clonaron al corazón de reza porque él ya se fue dice gracias a esa persona dice y otras son dice troles y múltiples cuentas ya son manto. la notificación ¿Y qué pasó, corazón? ¿Qué? ¿Pero está todo bien? Dice Erika Laos, dice Vive tu vida, saludos, dice, oh, qué bueno. Así ah, es, amigos, y bueno, pues... Ahí pues bueno este todos pues sabemos pues que todos tenemos tenemos nuestra página y sabemos pues qué es lo que qué es lo que hacemos. Uh, lo que hacemos y bueno, todos pues tenemos un control. Tú como encargado de tu página, tú sabes cómo llevas tu control. Dice así mi tito, eso fue Dice, en la mañana, ¿qué pasó algo? Dice, "Oh." Yo como, "Bueno, toda la mañana pues he pasado ocupado" y bueno, pues a veces, pues, como le he comentado, pues, siempre los domingos los tengo libres, pero sí, siempre, pues, en la mañana me la, pan, me la paso ahí a tontas y a ciegas, corriendo para un lado, corriendo para otro. Y, y al final, pues, ni alcanzo a terminar lo que tengo que hacer en el día. Estrella Solís, hola, mi amiga, ¿cómo estás? Muy bienvenida, amiga. María Vargas, hola, buenas noches. Muchas gracias por estar por acá presente, se le agradece mucho. Marilip, hola, bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece mucho. Nube Acuática. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Muy bienvenida. F5, hola. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Se le agradece mucho, amigo. Dice, hasta luego. Dice mi compatito. Dice, descansa. Bendiciones para todos. Bendiciones, amigo. Corcel, muchas gracias por haber estado por acá presente. Se le agradece muchísimo, amigo. Que tengas una feliz noche y un lindo amanecer. Nos veremos pronto por ahí, amigo. Muchas gracias. Dice, es muy bonito, dice, tener un palacio. Dice impe impecable. Dice, pero eso, eso cuenta trabajo, dice de uno. Esfuerzo, dice día a día, pero nada es imposible. En esta vida todo se puede. Así es, amigo. Y bueno, eso es lo que eso es lo que debemos de hacer. Siempre, pues, bueno, enfocarlo en lo que nos gusta y lo que hacemos, pues bueno, disfrutarlo disfrutarlo y bueno pues porque siempre todos pues tenemos un diferente diferente tema y nuestra página pues tenemos de diferente la desempeñamos de, con diferentes diferentes cosas diferentes temas y bueno pues y todo pues sabes que si tú estás haciendo el bien pues tú lo estás haciendo bien tú no tienes no tendrás ningún problema sabes que en tu trabajo en tu trabajo si tú estás haciendo siempre pues lo que te enseñaron Siempre, lo, así como tú te lo enseñaron tu trabajo y tú lo estás haciendo así como, así pues bueno, nunca nadie pues te va a decir, mira, mira Juliano, no hagas eso, no hagas eso, porque eso pues está malo, pero si así te lo enseñaron, dice, sí, eso es el, el secreto, y se disfruta lo pienso y lo, lo mismo, dice, así es amigo, y sí, pues este, solo nada más pues, déjate guiar por tu mente y hacerlo y hacer trata de hacerlo el, el, lo bueno si tú estás haciendo lo bueno no tienes por qué quejarte y bueno porque alguien pues te va este siempre las malas quejas pues o alguien te lo va a decir mira mira tú estás haciendo lo malo tú estás haciendo lo malo pero si tú crees que tú lo estás haciendo bien este porque si siempre pues hay muchas personas que te dicen no mira por qué estás haciendo eso y eso no lo vas a, no lo hagas así si tú crees pues bueno si así te lo enseñaron pues este y siempre pues así te lo enseñaron desde el principio pues bueno este está bien tu trabajo tu jefe puede estar enfrente y puede estar puede estar viéndote lo que tú estás haciendo pero si tú sabes pues que lo, así te lo enseñaron pues él nunca te lo va a decir nunca te va a rechazar y te va a decir mira no hagas eso porque porque eso está malo dice hay ah, que aprender dice las recetas de Tito dice, son saludables, dice así ah, es amiga y bueno pues tratamos de hacer lo mejor que podemos ahí, bueno siempre pues queremos llevar lo mejor eh, fue dice un placer dice estar aquí, dice todos uh, con usted de retiro, dice gracias tra abrazos a todos, dice buenas noches Tito y qué bueno consejos dice estás dando dice ya sabe amiga y bueno pues siempre pues tratamos la manera de dar de querer compartir siempre un poquito de cada cosa siempre a no afligir al público porque bueno pues si uno pues se pasa pues este, a veces pues uno aflige, aflige a los demás Josué Guifarro hola muy bienvenido amigo muchas gracias por estar por acá presente se le agradece muchísimo David TV dice más y mucho más dice gracias también dice qué bueno qué bueno amigos muchas gracias ahí erika mal dice Reina Solano, saludos, así es amigos, así que bueno que se están ahí saludando. Da mucho gusto. Y sí, pues de eso se trata, amigos. Siempre pues este. Porque sí, siempre, pues, bueno, vienen, vienen cosas. Como dijo ahí nuestra amiga. Hay cosas, pues que bueno, pues que lo van a perjudicar y todo eso. Pero bueno, este. Siempre, pues bueno. Tratemos la manera de hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, nadie los va a decir, mira, no hagas, no hagas eso así, porque eso está malo. Dice, gente, me retiro, pase, pasaré, dice, a donar, dice, una firma, dice. A su oficina, espero les guste, dice, mi trabajo. Bendiciones, amigo, tito, feliz noche, amigo, cuídese, bendiciones. Bendiciones para ti también, amiga, temas y mucho más. Que tengas una muy excelente noche. Que sueñes con los angelitos. Vamos. Faltan cinco para los cincuenta. Dice mi gente. Así es amigos. Qué bueno. Esteban. Hola. Bienvenido amigo. Así es amigo. Así que bueno gatito. Hola estrella. Hola mi amiga, muchas gracias por estar por acá, se si le agradece. Así ah, es, amigo Sergio, vamos por esos dos case. por esos dos case. Y sí, pues bueno, ha estado duro la riña, pero ahí vamos siempre, no hay que darse por vencido. Siempre pues... Siempre, pues bueno, hay que luchar con perseverancia. Porque siempre, pues. Muchas gracias, rayito. Muchas gracias. Y sí, pues bueno. Esas manitas son las manitas amigas. Y muchas gracias. Y bueno, pues y ahí vamos. Siempre arriba con esas manitas. Muchas gracias. Esas manitas, pues bueno, este parecen broma, pero las manitas siempre ayuda, ayuda mucho también. Son las manitas amigas. Es la huellita de cada uno de ustedes. Pero yo siempre dice estaré poniendo dice un poco de todo dice, pero me siga apoyando. Claro que sí, amiga, aunque a veces pues bueno, como usted sabe a veces pues no puedo pasar. Me dedico allá también a andar este rondando como como flotamos en las nubes así. <risa> Evi, bienvenida amiga muchas gracias por estar por acá muy buenas noches amiga muchas gracias muy bienvenida y bueno pues acá siempre pues los youtubers así somos así somos los creadores de contenido y bueno pues siempre andamos en las nubes como como si andamos en la ola subimos bajamos subimos y bajamos y y al final pues nunca los mantenemos estables siempre pues andamos subimos y bajamos Dice Ofe, comparte y se listo contigo. Así es amigos, qué bueno, qué bueno. Ahí saluden a nuestra amiga Evi Creaciones, quienes no están con ella, salúdenla. Ella es una amiga fiel también y bueno, pues si sí, todos somos fieles, pero sí, pues bueno, este, siempre pues bueno, este, hay que, hay que chequear quiénes no están con nosotros y bueno, y ir con ellos y así pues bueno, todos pues vamos ahí, este, tomados de la mano, Esto es una cadena en cuanto a unos más altos otros más bajos pero desde el más el más bajo pues bueno hay que darle una orientación cuando el contenido es familiar dice o sea que hay niños dice es contenido para la categoría dice infantil así ah, es amiga. y bueno pues cuando es algo así pues creo que a veces pues lo más convenido creo que es ir arreglando video por video yo creo bueno en mi forma de pensar creo que sale mejor Dice los videos, solo que tienen, dice qué hacer, dice allí, le, le elecciona si es, es para niño o para adultos. dice, y no hay ningún problema, solo es cuestión, dice, de seguir instrucciones. Así es, amigos, y muy cierto, porque yo en mi persona, pues yo di un solo, pues yo actualicé en mi canal de un solo, este, para adultos, porque bueno, en verdad, en verdad, pues yo comparto este. Lo que yo comparto, pues casi pues, es solo para adultos. Aunque los niños comemos también, pero bueno, los niños no pueden cocinar. <ríe> eh, y bueno, pues yo de un solo, pues yo lo tengo actualizado así, este, para adultos. Así es que, bueno, no tengo ningún problema de irlo, este, de ir, este, configurando cada video, este, poniéndole poniéndole allí este la restricción para menor que bueno pues y todo eso yo pues bueno lo tengo de un solo dice yo elegí dice para viejitos dice como usted dice me ya veo. sí pero si es para niños dice y pon y pon y cómo dice y pones que es para adultos dice YouTube te cacha dice y está Afectado, sí, amiga, de eso, eso es muy cierto. Porque bueno, este, tú, tú, David TV, tú compartes este, con niños, y sí pues bueno, este, y eh, si va a tener así las dos opciones que va a estar este, compartiendo con adultos y con niños, es mejor que vaya arreglándolo así, este, este video por video, le sale mejor. Y bueno, pues si está compartiendo con niños, si está compartiendo con adultos, le sale muy bien. Dice yo también, para adultos, dice, y lo dejé, mis hijos, dice, son adultos y mis videos, dice, son informativos, dice. Sí, amiga, le sale mejor este, este para adultos, le sale mucho mejor. Dice, buen, buen cuántica, cuántica. Ya ratito en tu almacén, dice a mí, muchísimas gracias. Sí, amigo David, sí, muy cierto, le sale mejor, uno por uno. Aldo, hola mi amigo, muy bienvenido, soy nuevo aquí, dice <ríe> ah, Sí, amigo, muchas gracias, muy bienvenido, aunque tiene tiempo, es moderador <ríe> Ahí lo tengo yo, cachadito, siempre pues el, Es uno del, de los primeros, de los primeros amigos que tienen, tengo de, de estar De los amigos, digamos, de los primeros amigos que yo tuve acá Ahí los tengo yo cachaditos siempre a los que son este digamos a los viejitos como es ahí mi amiga <ríe> así ah, es dice David dice quiere durar dice en esto <ríe> así ah, es amigo sí dice amigo soy fiel dice sí mi amigo muchas gracias y de esos amigos es que queremos del tiempo de los dinosaurios dice el tiempo de los, de los dinosaurios ay no es mentira que a mi amiga Marily también sí son de los primeros yo pues bueno ahí los tengo con ese sello mi ¿sí? <ríe> casi viejita eh. <ríe> sí porque bueno ya hace de hace mucho tiempo pues bueno yo no he dado no he dado llaves y bueno casi todos pues los que tengo con llaves casi han sido la mayoría de casi pues todos los los que entraron al principio conmigo si uno saca juguetes, juguete dice y pone dice que es para adultos dice es probable que te, te cierren el canal <risa> eh, bueno este pueda puede que sea posible porque bueno los juguetes pues como están siempre pues este relacionados con los niños y todo eso a menos que sea un juguete de baile <risa> es mejor ser honesto y sí muy cierto soy nuevo y se llegué ayer dice es que mi tito dice David dice que es dice mejor ser leal dice en esto de YouTube y, y yo le digo que es lo mejor dice y no y no se va a durar dice en el en esto pues bye bye dice sí sí es muy cierto no amigo eso pues no no ha pasado yo pues bueno este yo desde el desde que lo di ahí tienen ese sellito dice un youtube dice me me recomendó y se dejar el canal dice como adulto pero no este yo pienso amiga david de que bueno este si tú vas arreglando este video por video no hay ningún problema. Porque siempre, pues, bueno, se refieren pues siempre al contenido que va mostrando ahí en ese momento. David dice, saludos. Nada, nada que lleva... Ahí, oh, coma. Ya, porque bueno, pues, porque creo que lo que va a venir pasando, pues, de que lo, los videos para adultos, pues bueno, no van a estar, este, que no te lo van a, este, a, ¿cómo te puedo decir? No va, no, este, no van a ser recomendados con los niños, bueno, como te he fijado que bueno, pues que los canales. Siempre, siempre de cada video te lo recomiendan con otros, con otros amigos que bueno, te tienen, comparten siempre el mismo, así similar contenido. Entonces, pues eso, pues no, no van a ser recomendados. no te lo van a pasar. Porque si, si es contenido para niños, pues va a ser siempre, siempre pues recomendado con los demás canales de niños y todo eso. Diana, di hola, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Porque un, un, un contenido para adultos, pues bueno, no va a ser este, mostrado para niños. No va a ser recomendado. Y eso pues es lo que supuestamente pues, viene, viene apareciendo en este momento. Evi dice, Tito, y un, y un dibujo de Disney, dice, también atraerá, dice, niños. Sí, bueno, este, eso, sí, sí, como te, tú sabes de que bueno, pues que uno, uno cuando está niño, pues es curioso. Es curioso, siempre, pues, donde está el, el dibujito este, llamativo, uno allí va. allí va, es lo mismo como cuando uno va, este, donde el vecino que tiene que hay más niños ahí, uno va porque si ve que el niño está gritando afuera, está jugando o suena algún carrito de algún carrito este de, de control, uno ya quiere ir a jugar con él, ya quiere ir a ver qué es lo que, cómo él lo él, pues, este usa el control y todo eso para aprendérselo uno. Vero Story, hello Tito desde Cuba, dice, bienvenida Vero, muchas gracias por estar por acá, muy bienvenida, muchas gracias. Sí, muchas gracias por esas manitas. Muchísimas gracias, se les agradece muchísimo. Y sí, pues bueno, han trepado algo las manitas, muchas gracias. Así ah, es amigos. Y bueno, ahí saluden a nuestra amiga Vero Story. Quienes no están con ella, pasen, salúdenla. Dice, ojalá, pero si los vecinos dice, tienen hijos, dice bonitos, unos va más. <risa> unos van más. <risa> ah, vero sí. Ya, <risa> yeah, porque bueno, yo me refiero, pues, a. Me refiero a este. Cuando uno es curioso, porque yo pues bueno, en mi persona, yo cuando era niño, pues bueno, yo era curioso. Aunque todavía soy niño. Y bueno, este, yo era curioso. Y todavía lo sigo siendo, porque a lo curioso no se me quita. <risa> creo que eso pues seguir haciendo lo curioso. Y bueno, ya sé creo que es mi peor error ser curioso. <risa> Porque sí tiene ventajas y tienes desventajas. Y bueno, pues, y eso así creo que va a venir siendo también. Así es que, bueno, si... Donde la familia, pues, comparte este... Así, pues, este... Para contenidos para niños y contenidos para adultos. Pues, es mejor así, amigos. Los prevenimos. Este tito a mí me han, dice, enviado, dice, cuatro influen influencers, dice, que me... Me ofrecen cosas y me da miedo. Dice, no les tomo nada. Dice. Sí, ¿verdad? Mis vecinos tienen hijos, dice, lindos. Y yo por eso voy, dice. <risa> ya quisiera yo ser su vecino, fíjate. Que sabemos algún día. <risa> Todos traemos dice un niño dentro, dice a saber cómo será así, amiga David. Sí, a ver. Más cuando el vecino dice tiene un, una hija buena, dice. Oh. Y sigue yendo, dice. <risa> Mientras los lo papás no lo sacan a uno en carrera, no tiene miedo por <ríe> estar uno yendo de curioso. Sí, porque bueno, antes, antes por eso fue que quitaron toda esa, hicieron ese cambio, ese cambio radical que hubo, porque bueno, pues este la plataforma todo eso lo permitía sí sí primo dice sí primo dice más tiene hijos dice guapos yo voy más el papá con el machete sí muy cierto hasta allí llega uno hasta allí llega de correr pon de ellos porque bueno va con la con con la mentira de que bueno, pues que va a jugar, pero bueno, que sabemos ya está allí tirando su taquito de ojo. <risa> y, y bueno, este anterior, pues eso, eso fue el problema y por eso fue que pusieron esta, estas órdenes bastante radicales, porque anterior, pues eran muchas cosas permitidas este los niños pues podían ver videos de adultos, los adultos pues mezclados con los niños y todo eso lo que así pues que era un desastre y por eso pues los adultos pues hacían, vid hacían los retos y los niños pues luego pues seguían con los retos también y bueno pues ya al final pues que resultaron comiendo jabón comiendo jabón el de la Londres saben el de las pelotillas y todo eso eso pues ellos pues se lo estaban comiendo y bueno pues sí, es un problema y ese pues bueno este por eso fue que hubieron los cambios esos radicales que a nosotros pues los afectaron dice sí salimos dice corriendo para que no los alcance dice hasta con agua los sacan virados bueno amigos dice hoy sí todo hoy sí todo me retiro y se pasen una feliz noche bendiciones bendiciones tema y más muchísimas gracias por haber estado por acá que tengan una feliz noche y un lindo amanecer y sí pues bueno este eso pues es donde estaba uno pues poniendo en peligro a los niños pues, este y por eso pues bueno fueron todos esos cambios y luego pues nosotros seguimos quejándolos al al principio sobre de eso, pero bueno, a la vez, pues bueno, cuando uno tiene, cuando uno tiene niños, pues este, uno pues, bueno, este, haya pues de que, que, están bien esos cambios, porque bueno, pues uno nunca sabe, pues este, siempre recuerden que siempre, pues en la familia hay, hay alguien que es más curioso que los demás, dice, les dejo mi, mi cariño, dice, algunos gracias por apoyar, dice, así ah, es amigos, Dice, es mejor, dice sí, porque a veces dice, salen, salen muchita. más ¿cómo es, muchachita? Dice, baleando, dice, ¿cómo? Bailando, dice, reggaetón, dice, ¿cómo se escribe? Sí, muy cierto, eso era lo, ese era lo que pasaba antes. Eso era lo que pasaba antes. Y sí, pues bueno, era un desastre, era un desastre todo eso. Sigo aquí, Tito, dice, estoy limpiando, dice, wow, qué bonito va a quedar esa cocina, esa sala. Es bueno, dice, porque también, dice, hay niños explotando, dice, pa, explotados para beneficios de los padres. Dice, sí, muy cierto, amiga, muy cierto. Y sí, pues, bueno, por eso son esa, esa, esas órdenes que están ahorita. Porque, bueno, pues, ya no quieren pues, que los niños, pues, bueno, este sean, pues, eh, Cómo le puedo decir designorado, aunque ahorita pues ya no hay ya no hay ignorancia. Eh, los niños hoy saben mejor que uno, pero bueno la lo que están usando pues buscando pues la prevención. Hey Di, hola mi amiga, muy buenas noches, muy bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? Tito ese es el color dice de camisa es color de mi de mi decoración dice de mi casa. Oh, de verdad? Wow, está bonito su casita. Así es que bueno me va a invitar a rato a que la vaya a visitar, fíjese. <ríe> Porque bueno ya siendo que es mi color favorito. Así es amigos, así que bueno que se están saludando por ahí. Siempre pues bueno hay, al principio pues cuando hay cambios uno pues uno pues le parece a uno pues absurdo todos esos cambios que bueno pues que uno pues este se aferra y dice wow pero este cambio pues me va a perjudicar. Pero poniéndolo poniéndolo bien pues este para el futuro pues bueno este para los del futuro pues bueno este ya no van a poder pasar por lo mismo que nosotros pues pudimos ver anterior ¿Sabes el canal del niño? Dice Ryan: Dicen que es por el otro, dice niño, y son explotados. Dice, sí, amiga, muy cierto. Si sí, vengan, dice, hacemos un video con los que viven, dice aquí. Queda invitado, dice amigo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Y sí, pues bueno, a ratito llego. Solo mándenme la dirección y vamos por ahí. <ríe> uh. Ah, así es, muchas gracias a el Movimiento por estarlos viendo por ahí. Dice Lara, yo tengo, dice, una camisa y así, dice, también, dice. <ríe> eh, eh. Con churros y, y sodas, dice. Palabras de vida, hola, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Saluditos desde Brasil, dice saluditos amiga muchas gracias por estar por acá muy bienvenida amiga palabras de vida nos vamos dice así es amigos y bueno pues muchas gracias a todos todos todos por haber estado por acá se les agradece muchísimo y gracias por esas manitas que me han dejado que me van dejando muchas gracias Así ah, es, amigos. Ahí saluden a nuestra amiga Heidi. Quienes no están con ella, pasen con ella. Salúdenla. Ahí a nuestra amiga Lara también. Quienes no están con ella, pasen. Salúdenla. Palabras de vida. Quieren ir a Brasil. Vayan con nuestra amiga Palabra da Vida. Así es, amigos. Y bueno, pues nosotros, pues bueno, sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo. Y pues bueno, este, sigamos pues siempre, pues sabemos de que estamos haciendo las cosas bien. No tenemos por qué afligirlo. Sabes, Tito dice que YouTube está como que... Que promoviendo hice los canales de comida hice la gastronomía de todo el mundo Dice a lo mejor amiga a lo mejor <coughs> yo yo tal vez, fíjense que yo este, este, en mis videos de comida, nunca, nunca me han, me han dicho, mira este, este, este video está con, este, está, no está permitido, todo eso, me le han puesto alguna restricción, o este, o este, más que todo me hayan dicho, mira este video, pues no está apto para ser monetizado, eh, nunca me han dicho nada. A la vez todo todo ha ido muy muy bien perfecto eh, dice saludos a todos dice palabra David dice me están me están saliendo dice muchos canales dice de comida verdad que sí yo creo fíjese David TV yo creo porque sí últimamente yo me he fijado pues que a mí pues bueno me están mandando bastante, bastante a sí mismo también bastante bastante este, a veces pues si yo dentro de un video mío y comienzo a chequearlo y luego después bajo para abajo para el lado donde están los comentarios me aparece pues un montón de, de canales así este, de comida y todo eso Sí, yo creo que sí, David TV. Yo creo que por eso. Tito dice, ya me voy. Dice mi amigo, pasen linda noche. Bueno, pues mi amigo Aldo, muchas gracias por haber estado por acá. Que tengas una feliz noche y un lindo amanecer, amigo. Nos vemos pronto. Sí, este... De eso, pues bueno, este... Solo de que bueno, pues que no son una gran cosa de vistas y todo eso. Este... Siempre, pues bueno, son muchos, pues de... Bueno, a menos que ya hay unos pues que bueno, pues que ya son, ya son canales súper grandes y todo eso. Este, pero sí, pues bueno, este, siempre pues aparecen allí que los están promoviendo. Karina, hola mi amiga, ¿cómo está? Hola, dice mi tito hermoso, dice saludos a todos. Saludos amiga, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá presente. Se le agradece mucho y saluden a nuestra amiga Karina Galvez. Quienes no están con ella, pasen, salúdenla. <coughs> y también lo recomienda, dice, a ellos mismos. Dice, sí, sí, yo creo que sí, amiga. A estos videos de 10 minutos y verás, dice. Sí, bueno, a veces pues cuando... A veces pues yo he salido así de corrido y bueno, este, solo nada más he grabado menos de 10 minutos, pero sí, pues este, en muchas ocasiones pues a veces pues he grabado videos demasiado de largos, este, a veces pues cortos, y, y bueno, así tengo una locura también. Pamela, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado amiga? Feliz domingo. Bendiciones amiga. Ok, primo, y pues ahora vaya. <ríe> Feliz domingo, amiga. ¿Cómo ha estado? Ahí saluden a nuestra amiga Simple Pamela. Quienes no están con ella, salúdenla, amigos. Jennifer, oh, Jenny Peña, hola, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Angélica, hola amiga, muy bienvenida. Amigo dice, atrasada en todo, dice, sí, mi amiga, me imagino, a veces pues bueno, el trabajo a veces uno no lo deja, y eso mismo me pasa a mí también. A veces pues bueno, no puedo estar acompañando a mis amigos, porque bueno, pues a veces pues por culpa de mi trabajo. Dice como que a las a las personas dice, "No les gusta", dice mucho. Como es Black hola jenny o oh, jenny cómo ha estado amiga feliz domingo mucho gusto de tenerla por acá me da mucha alegría verla por acá amiga oh, muchas gracias amiga karina galvez muchas gracias y sí pues bueno pues siempre pues este nos da mucho gusto y bueno pues sentirnos alegres nos sentimos alegres y que sí pues bueno siempre pues siempre pues bueno este tenemos tenemos muchos amigos nuevos y bueno pues y más que sigan llegando y eso pues bueno alegra mucho y así pues es como llevamos amiguitos podemos obtener amiguitos y sí pues bueno eso da mucha alegría así es amigos muchas gracias a todos todos todos por haber estado por acá se las agradece mucho eh, bueno si es para mí esa pregunta yo bueno vengo cocinando desde la edad de siete años desde la edad de siete años y bueno este hasta el momento pues siempre seguimos allí cocinando ya inicia aquí viendo a tito y y platicar dice <ríe> así es amiga judith rosita hola mi amiga cómo está buenas noches cómo ha estado mi amiga feliz domingo ahí salúdenme a nuestra amiga rosita de olivo <coughs> Quienes no están con ella, salúdenla y bueno, pues vayan con ella, amigos. Así es que bueno, denle el apoyo a Rosita. Creo que muchos, pues muchos no la tienen. Y pasen con ella. Muy bienvenida, Rosita. ¡Ah, oh, qué bueno, Rosita! ¡Qué bueno! Y eso pues da mucho gusto, da mucha alegría. Angélica, hola amiga, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado amiga? Días de no verla, mire. ¿Qué se nos había hecho? Muy buenas noches a todos, dice. Así es amigo, sí, qué bonito saludarnos, mire. Gracias a Dios, dice, estoy muy muy bien, dice, saludos y bendiciones para todos ustedes, dice. Muchas gracias, Rosita. Tito dice, yo quiero, dice, un chef, dice, y esposo como tú, para estar, dice, feliz, dice. Y comer rico, dice, de todos los días, dice. <ríe> Así es, amiga, y qué bueno. Entonces, pues, me anoto. Si está anotando por el momento todavía, pues, bueno, me anoto y si... Y si ya no hay campo para mí, pues bueno, me quedo en la lista de espera. <ríe> me quedo en la lista de espera esperando el próximo, en el próximo, este, cuando pase anotando, pues entonces voy yo. Dice, no, Aldo dice, no, David está en otro libre, dice. <ríe> Así ah, es amigos, qué bueno, qué bueno. Así ah, es amigos, saluden ahí a nuestra amiga Angélica, a nuestra amiga, a nuestra amiga Rosita, a nuestra amiga Karina Galvez. Y bueno, pues salúdenos y bueno, de eso se trata, siempre pues de hacer amigos. Entre más amigos conseguimos, pues todos pues son muy bienvenidos. Saben que entre más amigos tenemos, pues más mejor todavía. Dale, bonita, hola. Limpiando y cocinando. Hola, ¿cómo está? Muy bienvenida. ¿Cómo ha estado su día? Dice también Tito, dice, te cuento que hoy dice. Hoy te mandan casi todos los, casi todos los que se suscriben, dice, a tu, a tu canal. A mí me han mandado, dice, como siete. Solo hoy dice. Oh, de verdad, eso no lo, eso no lo he controlado, fe. Eso no lo he controlado por el momento. Dice, oye, Tito, dice, el otro día, dice, hice video, hice llamada con un amigo de aquí, dice, y tú, dice, y se parece a ti, dice, ahorita que te, te vi, dije, <risa> ah de verdad, <risa> Será mi, ¿Será mi hermano gemelo a saber? <ríe> ¿Será mi hermano gemelo a saber? Porque bueno, pues tengo, tengo tres hermanos que son parecidos y andan rodando también. <ríe> Y dice sí en, en gmail dice los puedes ver dice oh de verdad y yo pues bueno a veces ese, ese es mi problema chequeo todo leo todo porque a veces pues aunque, aunque a veces a muchos amigos no les comento no que les doy corazón y todo eso este pero sí pues los leo los leo a todos dice tito ya lo ya lo cacharon dice <risa> Sí, ¿verdad? Ya, ya eso, eso me estoy dando cuenta. Y, y bueno, pero en, el, en Gmail, pues bueno, no los leo. Ahí es ese, ese es mi problema, fíjese que siendo, siendo que es ahí, pues bueno, este siendo que es ahí, que bueno que los envían. Ahí eso no lo había controlado. Oh, de verdad. De verdad, Laura. Oh. Yo soy de la mera capital, amiga. Simple dice, Tito, amigo, ¿dónde vives? Eh, yo vivo en Boston, amiga. Yo vivo en Boston, Massachusetts. Oh, de verdad. Eso no lo había controlado. Fíjese que voy a... Me voy a poner a averiguar sobre eso, güey. Porque allí, pues bueno, cuando yo ya veo bastante en lo que hago, pues hilo borrando. Hilo borrando porque, bueno, se me amontonan. Uf, uh, sabe, esta vez, quiero ver, hace como unos, unos ocho días tuve que borrar. Porque, bueno, se me fueron acumulando, acumulando, acumulando. Y al final, pues bueno, no, nunca los leí de ahí. Nunca los leí. Bueno, y cuando los quise leer tenía, uf, uh, demasiados. Bueno, se, se amontona, se me amontona. Oh, sí, acá, acá es bien frío. Acá cuando dice bajar la temperatura, amiga, simple pame, cuando dice bajar la temperatura, uh, ahorita, ahorita estoy acá adentro de, adentro de mi casa y mire, estando con mi suéter todavía porque se siente, se siente frío. Se siente frío todavía acá. Acá, cuando dice baja la temperatura, uh, baja por completo y se siente. ¡Oh, Aguachapán! ¡Oh, Aguachapán! Creo que yo tengo familias por ahí, Aguachapán. ven conmigo, bienvenida amiga, bienvenida, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo, cómo ha estado, abrigada con tu presencia amiga, Vero, le deja ahí sandía, qué bueno, qué bueno. Dice Karina, dice limpiando y cocinando. Y le da un abrazo. Qué bueno, qué bueno. Llegó el frío a Cuba. Por primera vez, dice, de este año. Oh, bueno, este. Ah, ahorita pues bueno van a haber muchos cambios de clima. Ahorita pues el frío se nos va a llegar hasta en la parte donde no había donde no había frío pues bueno va a haber frío en este momento si es posible. Qué bueno amigos muchas gracias por estar por acá gracias por esas manitas que me han dejado se le agradece muchísimo. Dice, la verdad yo también dice mi hermano. Mi hermano fue dice director de la Primero dice de Julio. De la Primero de Julio, enfrente del parque dice, muy conocido dice en Aguachapán dice. ¡Oh, de verdad! Qué rico, qué rico está ese lote. Y peor si es loco, mucho mejor. <ríe> Dora, hola amiga, ¿cómo está? Muy bienvenida. Feliz domingo, amiga, ¿cómo ha estado? Y saluden a nuestra amiga Dora Elcon, quienes no están con ella. Pasen, salúdenla. Salúdenla y bueno, pues vayan sin pena. de eso se trata siempre pues de de hacer amigos muchas gracias por esas manitas que me han dejado saluditos a las nueve personas que están en línea y creo que ya pronto los vamos a ir yendo también amigos <coughs> Creo que por ahí dentro de cinco minutos creo que lo vamos a ir yendo. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, pues se les agradece muchísimo de haber estado acá. De no haberme dejado solito. Y bueno, pues a veces al principio eso es lo que uno piensa a veces. Y dice, bueno, oh, well, no sé, no sé pues si va a llegar gente ahora. Y bueno, pues, pero sí, pues bueno, muchísimas gracias. Se ve el apoyo, muchísimas gracias. Yo, pues bueno, muy agradecido con ustedes. Vero dice, hello, Al Bonita, dice, Ale Bonita, dice, me di un paseo por tu palacio. Qué bueno, amigos, qué bueno. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Se les agradece muchísimo. Ahí salúdense. Ahí despídanse unos con otros. Y bueno, pues sí. Y bueno, pues en otra ocasión, pues bueno, vamos a seguir ahí en el cotorreo también. Gracias, dice a usted, Tito, dice, me fui a hacer unos huevos, dice, con huevos mejor, dice, espinaca, pías y brócoli, dice, oh my God, ya no lo quiero. <risa> ¿Qué no le gustó? Dice, gracias a usted, Tito, dice, me fui a hacer unos huevos con mejores espinacas, pías y brócoli. <ríe> oh, de verdad. Dice el perro de, de San Roque, dice, no tienes rabo, dice, porque Ramón, dice, ramírez se lo ha robado. <ríe> y el perro de Ramón, a mí quién... El robot dice: le ha robado. El robo le ha robado el, el perro. Ay, chistosa amiga, Rose, Rosita. Carol, hola, dice: soy nueva, dice, en tu chat dice: muy bienvenida, Carol. Muchas gracias por estar acá presente. Se le agradezco muchísimo. Acá es muy bienvenida. Sí, da hambre es la receta de nuestra amiga Dorita, miren. Porque yo, pues bueno, yo soy, soy fans de lo de la, de las verduras. Así es que por mí, pues bueno, este, yo me termino todo el monte que hay y todos charrales. <ríe> Todos los montarrales. Hasta el que se esconde en el matocho lo voy a sacar. <ríe> Mil gracias a ti tú, dice, por permitirme dice, estar en tu espacio. Ya sabe amiga y bueno pues acá eres muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Y bueno pues la espero siempre de que bueno pues acá pues bueno. Buscamos la manera de promocionarlos y bueno y hacer amigos de ser amigos ahorita pues porque bueno pues ya todos casi se fueron y bueno pues ya hemos quedado poquitos pero los pocos que están pues y quienes no están con nuestra amiga Rosita de Olivo vayan con ella amigos vayan con ella chequeen si no están con ella y vayan con ella para que nuestra amiga pues bueno pueda crecer también Ahí con nuestra amiga también limpiando y cocinando. Vayan con ella. No tengan pena. Ahí con nuestra amiga Carol Breeze También vayan. Y bueno pues amigos. Y ya casi casi nos vamos. Muchas gracias a todos. Karin. Hola. Bienvenido amigo. Muchas gracias por estar acá. Se le agradece muchísimo. Y bueno pues amigos, nos vamos, nos vamos, muchísimas gracias amigos por haber estado acá presente, se les agradece muchísimo. <coughs> se les agradece muchísimo y bueno, pues los, los seguimos viendo en el próximo, próximo directo, amigos, y bueno, pues eh, eh, dice Normi, Normi Lee dice, hola, dice, vi todo tu anuncio, dice, felicidades amigo, eh, dice, muchísimas gracias amiga Noemi Lee. Muchísimas gracias, se le agradece mucho. Dice limpiando dice amigo Tito, dice tú eres muy buena persona. Dice que Dios te bendiga. Amén, amiga. Muchísimas gracias a ti por estar por acá y por formar parte de mi alegría. Y bueno, pues y así es como podemos apoyar y ayudarle a los demás amigos con tu ayuda también. Muchísimas gracias, que pasen todos una feliz noche, amigos. Y bueno, pues que sueñen con los angelitos y bueno, que Dios me los bendiga. ¡Feliz noche amigos para todos! ¡Los vemos pronto en el próximo video! ¡Besos para todos! ¡Feliz noche amigos!